bailo para revivir el brillo cansado. De la que sueña la que espera, de la que lucha. Vibro, en el latido de todas las que no conocen la palabra rendirse, porque no es una opción. a las heroínas de hoy, esas que no saldrán en los libros de la historia del mundo, pero sin duda lo salvan cada día. Abuela, madre, hija, hermana, alzo mis manos al cielo por lo que hemos perdido, y la herida canta a la tierra también lo ganado. Bailo, porque si me quedo inmóvil, muero. Y la vida es para bailarla. ¿Qué va a llevar joven? mamita, diez ¿sí diez.